Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana. Este es el momento para el tema central. Fulvio Uren. De Mañana. De Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, Francia. Muchas gracias, Carolina. <ríe> Francis, te recuerdo públicamente que tenemos un compromiso el domingo en la tarde. Así es. Todos los Refrutar. muchachos que trabajan aquí, los productores tenemos un compromiso. En el firme de la brisa. En el firme de la brisa. Así Vamos es. a estar en contacto con la naturaleza, sembrando un árbol para la historia. Así es, así <risa> es. Así es. <risa> Hoy le quiero compartir un tema relacionado a cómo se hace. Una figura aquí en República Dominicana. ¿A qué costo? Pero antes quiero decirle que mis aspiraciones a diputados llegaron hasta aquí. Yo presenté ayer mi formal renuncia ante las autoridades del partido y las autoridades de la Junta Central Electoral y a la comisión que se encargó de estos asuntos. Razones. Me voy a dedicar exclusivamente a la coordinación de campaña de Luis Abinader aquí uh -huh. en San Francisco de Macorís. Y como no puedo ser juez y parte, porque nuestros estatutos nos lo prohíben, siendo coherente, debí de renunciar a una de las dos. Y, hoy, y ayer formalmente presenté esa renuncia agradeciendo a todos los que eh, vieron con buen ojo este proyecto político. Es decir, que ahí lo dejamos para que vamos a una nueva posteridad. A posponer, tener la oportunidad de que alguien con capacidad, conocimiento de, de lo que significa ser legislador, porque la verdad que a mí me está preocupando quienes se están entusiasmando. Y tienen dinero la mayoría es de los que se han entusiasmado, pero sus, sus formaciones y forma de vida deja mucho que desear sí, como que pensar. Es preocupante. Porque es preocupante. la sociedad requiere también de que sus hombres y mujeres se animen. Yo mismo estoy en reflexión. Mucha gente me pregunta, ¿y tú no te vas a lanzar? ¿Tú no te...? Estamos esperando que nuestros partidos, como somos partidos emergentes, nos, vis... nos... seamos visibilizados desde la posición de juntos, convertir en una propuesta de, de partidos unidos por un candidato. Pero eso es Es preocupante es. lo que está pasando. De lo contrario, hasta Omega puede ser senador de este país. ¿El boli es, aspira a legislador? Bueno. Por otra parte, pongo a la disposición de los interesados la propuesta que ya estábamos elaborando. Eh, en favor del país y en favor de la provincia. Ahí están y cualquiera que la desee también. Que tu partido también tiene candidatos sí. eh, que ocupan posiciones importantes sí, sí. y que no han renunciado. Sí. Eh, eso tiene que llegar a ese momento, porque los estatutos lo prohíben. Por otra parte, recordarle que Luis viene el viernes, va a estar aquí con nosotros Full el viernes a las 4 de la tarde. Te van a traer el cafecito después de este anuncio. Ah, que sí. yo, estoy, yo estoy disgustado. Viene el Club de los Maestros el viernes. Yo y estoy vamos disgustado a estar con contigo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos ¿Buenos que producir, aunque día? da uno yo no me. Buen buenos día. días. No, me de, no, no hemos decidido. Pero Gracias. creo que la sociedad valora muy bien que nosotros. Eh, Gracias. Si decidimos. Por lo menos llevar una propuesta como candidato, ya sea la, a, a la diputación, a la alcaldía o a la regiduría, no sé. Pero de donde sea, hay que producir actores que tienen esa, ese aval. Sí, así es. De lo contrario va a ser... Omega va a ser senador. Es, es posible, es posible. Dije que le va a hacer un homenaje a, a Camilo VI, que no lo permitan. Qué barbarie. Es posible. Miren, ¿qué cuesta ser una figura política aquí en mi país? Primero, hay que empezar con lo que estamos viviendo, con todos los niveles de mentiras que estamos viviendo. Hay muchos ministros que le faltan a la verdad y muchos funcionarios que le faltan a la verdad. Por ejemplo, el ministro de Salud niega que haya un brote de dengue, una epidemia de dengue. Y los hospitales pues, están llenos con problemas de dengue. El ministro del Banco Central continuamente nos tiene a nosotros una economía bollante. Cada cuatro meses creo que da un informe acerca de ese crecimiento de un 5%, de un 6%, de un 7%, que es la economía que más crece a nivel de América Latina, a veces a nivel del mundo, compitiendo hasta con China. Y en todos estos años de crecimiento, la gente se pregunta, ¿pero dónde que crece? Porque la hierba crece y uno la ve que crece, pero esta economía uno no ve que crece en los bolsillos de nadie. El jefe de la Policía Nacional dice que la inseguridad que hay es percepción, que eso no, no es realidad, que los datos que se tienen están por debajo del 14%, del 12%, que somos uno de los países con menos violencia. Y sin embargo el pueblo sufriendo las consecuencias de una inseguridad ciudadana, donde hemos convertido nuestras casas en cárceles. Y como pueblo hemos hecho una de las inversiones más grandes. ¿Por qué? Porque más de mil personas, la mayoría de ellos jóvenes, han muerto por actos de violencia en los últimos siete años del gobierno de Danilo Medina. El Ejecutivo le pregunta a la prensa, ¿cuál corrupción? ¿Cuál corrupción? Yo no veo corrupción. Negando lo que constantemente está pasando. El procurador general de la República dice que investiga hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, pero usted nunca ve quién cae. Y así otros organismos que agarran al hijo inmenso de, de cocaína y otras drogas y nunca se ve de quién eran. Entonces. Viviendo en ese país de pantalla, en ese país de mucha publicidad, nos preguntamos cuánto cuesta hacer una figura política. Y cuando surge la campaña del 12... en la cual se invirtieron, Francis, uh -huh. más de 140 mil millones de pesos para hacer Danilo presidente. ¿Más de? Más de 140 mil. Y el Estado se endeudó por 184 mil. Y el Estado se endeudó por 184 mil. Que sería el de... candidato y más caro que ha tenido la bolita del mundo. Ustedes recuerdan las filas de vehículos que cogían de cuadra a escuadra prácticamente una calle entera con las rotulaciones y hoy tenemos la reedición de aquello vamos a la continuidad y tenemos un precandidato del PLD que se llama Gonzalo Castillo que no es ingeniero y está en obra pública yo no entiendo eso digo renunció Digo, cobra todavía Ay, no, <risa> Que No sale a nosotros hasta en la sopa Como dice un comentario común Del dominicano Para usted tener una cuña en televisión Como la tiene él En todas las que hay en el país Y tener las cuñas que tienen las radios en La mayoría de las emisoras Y los, progr y los programas que más se escuchan a nivel nacional Simplemente para eso Para hacer esa figura En los medios de publicidad Usted debe de tener más de mil millones de pesos Invirtiéndolo constantemente en eso Y cuando usted le agrega todo el arrastre que continúa eso, de acuerdo a lo que dijo L. Mateo en una emisora de Santo Domingo, estamos hablando de una cifra de más de 2 mil millones de pesos en un mes. ¿Usted se imagina una cosa Lo que así? costó una campaña anterior. Para hacer una figura. Un abuso. Y lo que resta de estos 26 días que faltan, o 25 días que faltan para llegar a la primaria, habrá que ver de qué son capaces. Sí. Y lo que va a suceder ese día de la primaria, con ese padrón abierto, y buscando gente hasta sí. debajo de las piedras, y apostando como si estuvieran en una subasta, dándole al mejor postor lo que pidan por su boca, llegará un momento en eso. Ya el tigueraje sabe, Francis y Carolina, sí. que si espera la tarde, se puede cotizar mejor, si las condiciones lo favorecen, si el asunto está muy reñido y llega la tarde, pues se puede cotizar mejor. Y ven eso como su día de Pascua. Fulvio. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí? ¿Cómo no? En lo que te refieres a esa búsqueda eh, acelerada de, de llevar gente a que vote en las primarias abiertas del PLD, ustedes como organismo político, como institución política deben de abogar de que sus militantes, y sabemos la necesidad que impera en mucha gente del pueblo y a veces la poca convicción, eh, hace que ellos puedan desviar eh, el interés del voto por un beneficio económico de manera claro. directa y, y eh, rápida. Entonces, ustedes como institución, me imagino, no sé si están trabajando eso desde las bases, de los dirigentes políticos, la cosa va a reciar. Y en, en las manos de ustedes está que sus votos o los votos de su partido pues no se vayan para el danilismo, para el leonelismo para el PLD. Así es. Entonces, así es. Eh, ojo con eso, para que ustedes pues no estén dando la denuncia de que... Sí. Nos, nos compraron la gente, como siempre se estila sí, sí, sí. o se escucha. Vamos, estamos trabajando en eso okay. hasta lo humanamente posible. Claro. Una canción que fue grabada por un reggaetonero le costó a ese señor dos millones de pesos. El lírico. El lírico creo que Una cancioncita. El premio nacional de literatura cuesta aquí en República Dominicana de escritores renombrados, que se dedican la vida entera a eso, que nos dan cultura con su talento, plasmado en un libro, cuesta un millón de pesos. Y Carolina, anda por ahí un concurso, canta para Gonzalo, que el primer premio tiene dos millones de pesos y el segundo premio tiene un millón de pesos. Y el tercero mil Y el tercero mil A él le preguntaron de dónde saca todo este dinero y él dijo que inmediatamente él empezó su, su carrera a las primarias. Reunió más de 200 empresarios para darle dinero abundantemente. Hay que ver todos esos empresarios y ver si no tienen trazas. Y así, señores, se hace una figura política que no tiene mayores talentos, que no tiene nada que ofrecer, absolutamente nada que ofrecer a este país. No hay de punto. Y qué lamentable que eso se hace, esas actividades, esos recursos, los tenemos que pagar nosotros, tarde o temprano. Esa deuda de hacer a Danilo aquella vez, la seguimos arrastrando con la deuda y pagando intereses por eso. Buenos días. Ay, Buenos días. días, muchísimas gracias. Buenos días. Oye, hablando de derroche de dinero, mientras ese dinero están ellos sin control, derrumbando ese dinero, que no es de ellos, que es del pueblo dominicano, los bomberos aquí dan pena y los bomberos <risa> se van a quedar solo, solo con las casuchas esas porque ellos están yendo a otra institución. Porque estos pobres muchachos hacen eso de, de, de conciencia, es sí. por amor. De manera altruista. Así es que eso. ya lo saben, no vamos a quedar solo con las casuchas, porque aquí no hay nada para nadie, nada más para esos sí. benditos políticos. Gracias. Y para cerrar el comentario, Carolina y Francia, en investigación, aquí se invierte el 0.01% del producto. Eso se llama 0.0 nada. En investigación, donde está llamado como nación investigarse, el 0.01% es lo que se invierte en investigación. Qué mala calidad en los gastos, qué mala calidad en la inversión, qué mala planificación nosotros tenemos como nación. Usted y yo vamos a decidir si queremos continuar con este derrotero de endeudamiento y de burla al pueblo dominicano. Muchísimas gracias. gracias, Fulvio. Vamos eh, a ir a una breve pausa para continuar con el siguiente tema que nos, traes, que nos trae Francis. Vamos.